La chiquilla se entretuvo recogiendo alfileres. Mientras tanto, el hombre lobo llegó a casa de la abuela. La mató y puso parte de su carne en la alacena y una botella de su sangre en la estantería. La chiquilla llegó y llamó a la puerta. Empuja la puerta. Está bloqueada con un trozo de paja mojada. Buen día, abuelita. Te he traído una hogaza caliente de pan y una botella de leche. Ponla en la alacena, mi niña. Toma un poco de carne que está dentro y de la botella de vino en la estantería. Después de comer, había un gatito que dijo. Uy, una mujerzuela es quien se come la carne y bebe la sangre de su abuela.